de youtube como ven está algo nublado normal y no sé si probablemente sea una fuerte lluvia o no si es lluvia leve significa que llueve un poquito si es lluvia fuerte significa que va a llover muy fuerte que la electricidad se vaya al carajo Ojalá que eso no pase, ¿no? Adoro grabar esto sobre los, sobre los climas Sobre las estaciones del tiempo Y no es nada temporal Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like Compártelo con sus amigos Y suscríbanse Aquí se despide el en YouTube y nos vemos hasta la próxima.